Vamos a ver cuál es la opinión en este caso de Zaragoza en común, Luisa. Bueno, pues yo lo que diría es que la noticia es hoy, pero si hubiera sido ayer la calificaría de inocentada y de tomadura bueno, de pelo. Bueno, salió ayer por la tarde. Pues mire, <risa> le da usted la razón, fíjese, pero como estamos en tiempo real, ¿Sí? ayer por si acaso era el Día de los Santos Inocentes. De tomadura de pelo, eh, también a la ciudad, porque el señor Mendoza hablaba de un proceso transparente, participativo y que diera opciones a la ciudad participativo porque la oposición hemos estado haciendo nuestra labor de oposición y pidiendo que efectivamente se tuviera en cuenta a todos los diferentes colectivos sí el eso es así sí sí eso es nosotros. así bueno ustedes son, son los que tienen el gobierno pero nosotros estamos en la oposición y hemos reclamado porque la ciudadanía entre otras cosas ha sido la que ha dicho que prefería una reforma y que prefería que se quidiese el estadio donde estaba no lo decide el equipo de gobierno es una pulsión de la sociedad segundo eh, se dice que es transparente. Bueno, pues aquí estamos los grupos de la oposición y estamos diciendo que en reuniones que se han mantenido, en comisiones y en plenos, esta información que se suponía que se tenía una relación estupenda con el club no se ha dado en ningún momento. En ningún momento se ha dicho que el club estuviera planteándose una mayor eh, rentabilidad de 50-75 años. Esto es algo muy parecido a lo que ha parecido, o lo que ha sucedido con la con la situación de pontoneros, que para los que no lo sepan, es esa residencia de estudiantes que se va a convertir en una residencia del a 75 años. La ciudad tendrá dentro de 75 años un cascarón que ha rehabilitado, que ha tenido un uso, no dirigido a la mayor población estudiantil y nos está ocurriendo lo mismo con el estadio de fútbol. Y por otro lado, se habla de aprovechamiento privado y se sabe que ya hay una empresa que ha hecho un estudio. ¿Cómo es que no tenemos esa información? Hoy creo que hablábamos de hacer una especie de, <coughs> de balance de este fin de año. Tenemos un alcalde que se va que ha dicho siempre que antepone los intereses de la ciudad, pero que le han dicho que se vaya y se va, por lo tanto no es creíble. Y ahora nos encontramos con una propuesta, nos encontramos con una propuesta que es la que él abanderó al principio del mandato, yendo directamente a un estadio municipal a plantear su campaña, se va y nos encontramos con este regalo. Y vuelvo a decir, creo que mis compañeros de la oposición lo han expresado, esto es una tomadura de pelo, y efectivamente creemos que esa alegación técnicamente puede ser aceptada, porque... Todos llevamos ya tiempo en lo que es la dinámica municipal. Moralmente y éticamente, ustedes como equipo de gobierno pueden quedar muy mal si esta alegación se lleva a trámite. Porque efectivamente, una de las palabras que yo he oído al señor Víctor Serrano, que ha sido el adalid de esta gestión, ha sido, no he oído la palabra pelotazo urbanístico, no he oído la palabra privatización. Y él se felicitaba a sí mismo de que eso se había conseguido. Y ahora nos encontramos el día 28 de diciembre, como bien me corriges, con una inocentada mayúscula. Realmente el balance que nos deja como equipo de gobierno es una sensación de que efectivamente los grandes proyectos urbanísticos de la ciudad han sido proyectos para privatizar, son proyectos que no están construyendo bienes públicos desde lo que es el consistorio y en cuanto al gasto, señor Mendoza, perdone que le diga, 75 años de aprovechamiento del estadio municipal y los aprovechamientos, como bien han dicho, de suelo y vuelo, no es que salga gratis a la ciudad, pues dime, por favor, esto eh, lo, lo siento mucho, pero esto sí que me parece una falta de respeto, aunque estamos a fin de año y a lo mejor estamos todos con un ambiente festivo y, y, y de otra manera, no no puede ser. Eso eso se computa claramente con lo que va a suponer para el erario municipal y para los 75 años de los futuros zaragozanos, de zaragozanos y zaragozanas que dentro de 75 años tendrán un cascarón, vuelvo a decir, con una serie de de aprovechamientos que no sabemos y unos intangibles que ahora ustedes dicen el Mundial 2030, pero es que realmente esto es regalar un equipamiento municipal.